Bueno, ahí está le tengo, fe. ahí está le tengo. Fe. La gente cómo andan? Seguimos acá en Kuala Lumpur, en Malasia y vamos a ir a, a las Petronas a ver un poco también a, a caminar por la zona. Se largó con toda la lluvia, así que nos vinimos acá al a una especie de shopping está dentro de donde tenemos el, el hotel, la habitación, nos encontramos con estas maquinitas, las clásicas maquinitas, pero a un nivel tremendo. Lo que se enloquece la gente con estas máquinas, hay una persona que recién estamos hablando que mueve la máquina para todos lados para que el imán lo agarre mejor, nos explicaba y demás. Y, y bueno, la verdad es que quedamos impresionados. Ahora vamos a ver si, si nos copamos nosotros también, aunque sea cinco fichas, estamos viendo que qué muñeco podemos sacar o podemos intentar sacar en lo personal no, no me interesan mucho los muñecos pero el de, el de Pikachu me, me gustó así que por ahí para que sea el, la, la mascotita del viaje Viendo todas las máquinas que acá unos Pikachu de todo chiquitos, grandes estas figuras que personalmente no las conozco pero son unas figuras originales no son, son, digamos, no son réplicas, son las originales y la gente se enloquece el hilo de Lilo y stitch acá la de las super poderosas esta que hay que no se está sentado y si cae se llevan el muñeco cada máquina les permite jugar en un determinado sector entonces por ejemplo esta que dice eh, si, eh, 10 les va a dar 2 así que 12 son 10 son 2 dólares más o menos le da 10 fichas se las van a tirar acá y van a poder jugar en este sector ahí los chicos están ahí para jugar y uno le dice no pongas mucha plata en este pues como les digo, acá van a, poder ver, van a poder jugar por sectores. Recién, ahora a mí me dio un poco de... pues se veía fácil, recién había una chica tratando de sacar este. Ahora verdad estaba bastante fácil, un poco más al medio. Lo movió, lo movió, lo movió, pero la, la pinza se ve que no, no tenía esa fuerza. Pero también hay uno que sacó un terrible muñeco. Entonces no sé hasta qué punto... Pero bueno, vamos a intentar por lo menos para, para sacarnos las ganas y ver si nos llevamos un muñeco. Bueno, gente, hemos decidido vamos a ir por un Pikachu, vamos a poner 10, que son algo así como 2 dólares, y nos van a dar 11, una de regalo. Así que vamos a ver cómo es esto, creo que lo pongo por acá, si no me equivoco, es la primera vez que lo voy a hacer. Bueno. Ah, no, acá. Me equivoqué yo. Ahí está. Ahora me tendría que dar 11. Ahí está. Me lo voy a tirar por acá, en teoría. Ahí están. Y vamos a intentar sacar. Ahí está el chico este. Hello. Vamos a intentar sacar este Pikachu. No sé qué tan fácil estará. Pero vamos a probar. Bueno gente, ahora sí vamos a ver. si vamos a sacar nuestro Pikachu. Ponemos la ficha acá. Y vamos. Ahí está. A ver. Vamos, eh. Ok. No pasa nada, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Vamos, segunda. Me la ficha, me vuelta. Vamos, ah, se mueve, se mueve, se mueve, vamos. Tercera. Se viene, se viene, se viene. Cuarta, vamos. Me veo la ficha, vamos de vuelta. Se complicó esa. Vamos, una más. Ah, a ver si vamos a sacar o no ¿eh? Está complicado, se mueve pero no No quiere salir Vamos No me toma la ficha Vamos Ahí va, dale La última Ahí va, ¿eh? a esta le tengo fe Ahí está le tengo fe, ahí está, le tengo fe. Bueno, vamos a esperar un poquito a descansar y a ver si lo podemos sacar, gente. No tuve suerte, ya me gasté 7 fichas, así que no me queda otra que descansar un poquito y vemos si lo podemos sacar. 就是為什麼再來<笑> I put it in I I don't like to buy it. Sir, this is all, all his stuff. Ah, yeah. This all yours. No, Including his. Crazy. <laughs> Can I oh. film it? Five, 5 original Crazy. Bueno, gente, vamos con la última. Cinco más, cinco fichas. Salió, salió, no salió, nos fuimos. Sigue sin querer salir. Ahí se movió. si lo vamos a agarrar del medio. A ver ahí, a ver si qué pasa. No quiere salir, ¿eh? Ah. Ok, vamos con la última. Vamos con la última. Si no salió, nos quedamos con las ganas de llevarnos de Kuala Lumpur un lindo Pikachu. Nos veo la ficha. La ficha de la suerte. Vamos gente. Ay, no quiso salir. Bueno gente, nada, seguimos acá, vamos a dar una vuelta más, ya no jugamos más. Gastamos demasiado, no pudimos sacarlo. Espero que les haya gustado el video, que se les hayan divertido un poco como nosotros. Suscríbanse, denle me gusta y nada, nos vemos la próxima. La próxima. Tienen 15 segundos y no puedes apretar esta hasta que no querés que baje. Y lo más con esto lógicamente. Vamos eh, las últimas dos. Ya dijimos 14 tal Decimos quinta. Tal. No, hay te va a dar en la madera. ¿Querés bajar? Con el botón. Dale, dale carajo ¡Ah! Una más Pero fíjate, ojo con el plástico no sé, este no Podemos jugar en otro lado Podemos jugar en otro lado, ¿quieres jugar en otra? Sí. Bueno, ¿en cuál? ¿No quieres jugar más acá? ¿En cuál quieres jugar? Este es muy pesado me parece No, este es mal, horrible ¿Quieres si con ese? Bueno Vamos a ver si podemos sacar la. Héroes de DreamWorks. A ver. Nada, más no feo. También es feo. Esta está bueno. Pero no sé si es fácil, eh. ¿Querés decir con este? Lo mismo, eh. Vamos. A ver, paso yo para el otro lado. No. No puedo hacer gente. Nos vemos la próxima. Chao, chao.